Bueno, la situación que se vive es eh, realmente eh, un tema que yo considero que es de incumplimiento de la medida cautelar que, que el gobierno no está haciendo cumplir. O sea, este montón de autoridades que están acá deben evitar o deben de sacar a toda esa gente no indígena para que no estén haciendo daño. Y al no hacerlo... Entonces, ellos se han organizado para ocasionar eh, violencia contra nosotros y muchas veces escudados por la misma seguridad pública, por la misma fuerza pública. Ellos se escudan para ir a hacer sus fechorías. anoche en Río Azul, a 100 metros de la casa que quemaron, estaba la patrulla, estaba la policía y ellos no hicieron nada. No vieron a nadie, no saben nada. Eh, ustedes mismos estuvieron ahí, ven que está la policía cuidando la gente no indígena, nada tienen que hacer dentro del territorio, ¿no? nada tienen que hacer, y lo está la policía cuidando ahí mismo. Entonces cuando la función de ellos es darnos protección, dar, garantizar nuestra integridad la física, y no lo hacen, ustedes tienen que saber, o sea, los no indígenas no tienen por qué estar metidos acá en nuestro territorio, en mucho menos en una casa donde hay indígenas viviendo, y mucho menos estar agrediendo a nuestra gente, entonces yo creo que la violencia genera de ahí, y la situación esa es... es, es eh, en, Violenta, es preocupante, eh, que en realidad, eh, digo, hay compañeros que ya han dicho, ya vamos a tener que hacer lo mismo que hacen ellos, armarse y poder contrarrestar las, las cosas como vean. Si, eh, si creen que solo los indígenas les sale la sangre, a ellos también les puede salir sangre. ¿sí? ¿De quién es la tierra? Del pueblo y Zarecha. Uh -huh. Ellos dicen que son indígenas y que tienen derecho a la Ellos no son indígenas, que lo demuestran, no son indígenas. Yo conozco a la Sari Sosa y esa gente, ellos, ellos no son indígenas. Eh, incluso el papá de ellos, don Manuel Sosa, que vivía en la zona de Cabagra, o no saben, hace años atrás, antes que vinieran acá, creo que el día les compró la finca a él para que salieran de Cabagra. Entonces, en ese tiempo ya no compraron o se hicieron que se de un lote ahí de Sí, Pero don Manuel Sosa, que es el, el papá de, de ellos. Eh, el gobierno, si mal no recuerdo, en la zona de caballera que ahí vivían, le habían indemnizado la finca, le habían comprado la finca. ¿Las recuperaciones continúan? La reafirmación territorial es un objetivo que se permanece y que tiene, y es la prioridad del pueblo Uribe, de la reafirmación territorial. ¿Qué le pide usted a la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de, con las medidas? ¿Qué les tiene que decir? Pues, como pedirle, no tanto, sino más bien, eh, eh, desear o solicitar que realmente ellos enmalden eh, eh, un, ¿cómo se llama eso?, a alguien que dé una vigilancia permanente realmente de acá, de los hechos que están pasando acá y que... Y que pueda eh, documentar, demostrar con todo lo que se ha hecho, que el gobierno no está cumpliendo con las medidas que, se, que ellos dijeron que tenía que cumplir. Que venga y que verifique que realmente el gobierno con nosotros no se ha sentado a, concern, a concernar lo que es las medidas de protección acá. Eso no se ha hecho. Entonces, que necesitamos que se verifique. Si toda esta forma que se han llevado allá, no creen todavía, entonces que, que venga y podamos ver el, el tema este, porque el gobierno aquí... De, ha hecho lo que le da la gana, ha mandado a los objetos que le da la gana y no hay ningún ninguna medida que protección a la comunidad indígena nuestra. Entonces, eh, como, como fundamental es eso, que la Comisión realmente eh, ya defina o, o sentencia en parte con este tema donde se pueda aplicar más, con más fuerza. ¿Y cómo se siente Sergio en libertad? Pues la verdad que me siento libre, me siento bien, pero también eh, un poco eh, limitado porque eh, con el hecho de no arrimarme donde están eh, las partes enemigas, no puede llegar, no poder discutir, enfrentarlos a ellos, me limita a poder hacer cosas y eso yo también me, me, me, me, me voy a como ese, pero sí, ganas me sobran. Sí. Bueno, sí, casi que todo el tiempo hemos solicitado la, la participación de los IN y también ha sido quizás el, el, el, el elemento más importante que nos ha servido para documentar todo este proceso en, la, en materia legal y, y histórica también. Sí. Bueno, sí, digamos, eh, eh, recordando a don Adolfo y a toda la comitiva que viene y a muchos más que... Del mismo, de los mismos países que nos acercaron, eh, de que estamos bien, que la venida de él fortaleció mucho el proceso de lucha de Salitre, eh, supimos de los compromisos que hizo el gobierno que a la fecha tampoco no cumplió y se comprometió también ante el premio Nobel de la Paz de, de ejecutar, y en, en toda esa, esa lista de cosas que iban a cumplir, el gobierno no lo ha cumplido tampoco. Entonces, realmente sería bueno que el, vuelvan a revisar todos los acuerdos y le pidan cuentas al, al gobierno de Costa Rica, porque no ha cumplido todos los acuerdos que quedaron ahí. ¿sí? es pues, uno de los papeles más importantes además además de, lo, de lo, lo importante que es aquí es más importante que el comité de, de apoyo de solidaridad a nuestro proceso no solo nuestro también pues, hay otros otros que se puede hacer eh, es muy importante es muy valioso es eh, muy eh, qué te digo eh, eh, da como que esperanza a los compañeros que están Acá, eh, con el momento que se, hay un conflicto, hay un problema, bueno, llamemos, busquemos eh, esa solidaridad, pidamos eh, lo ODAIN que aparezca. Al decir ODAIN, están hablando de una serie de, de, de personas, de organizaciones que han estado apoyando en este proceso y, y realmente, eh, ¿qué puedo decir yo? Yo aquí donde estoy... Y, y, si no, son ustedes los que vienen acá y si no, son los compañeros que estaban por otra zona. Y todo este proceso nadie se da cuenta eh, de lo que está sucediendo.